El señor Iglesias tiene cuentas en un paraíso fiscal, etcétera, ¿Cómo? etcétera. etcétera. ¿Cómo cómo, cómo, cómo, cómo? ni una. ¿Cómo, cómo me dejas terminar? ¿cómo? ¿Cómo es eso ¿Me dejas, de que el señor Iglesias me, tiene cuentas dejas, en un paraíso fiscal? Vamos a dejarle a Eduardo acabar y me no voy contigo, Karina. Pero puedo terminar. Puedo. Y es un documento de la República Bolivariana de Venezuela en la cual se ordena una transferencia de 272.000 dólares a Pablo Iglesias Turrión en un banco radicado en las Islas Granadinas que... Está considerado un paraíso fiscal por todos los países del mundo, ¿no? Pero lo que tienes que demostrar es que ese papel que tú has dado, ese papel Ay, que tú has dado, que tiene las líneas sí. puestas así como, sin, como con sí. cartabón malo, no, ¿sabes? No, no. Es un documento cartabón original malo, no, y no, no, no lo no, es. No, no, no. ¿Estás apelación... diciendo que yo le he falsificado? No. Para pues mí lo eso peor... te va a costar una querellita. No, no, yo digo... te mí también... A mí una querellita, te va A mí también... A mí te va A costar, también... A he dicho A dice, A sí, eso A va A costar una querellita, la que la Si la la